El pasado 16 de junio, el equipo de IMT Cloud, en colaboración con Vizca y Red, celebró una jornada en Diputación BEAS sobre tecnología aplicada en la empresa. Un lugar muy especial dirigido al emprendimiento y al apoyo de nuevas ideas nacidas en el territorio vasco. Fue una charla agradable en la que diferentes expertos participaron tratando temas sobre movilidad, conectividad y unificación de servicios. ...se plantearon diferentes reflexiones sobre los mecanismos existentes... ...para el acercamiento de las nuevas tecnologías a la empresa... ...así como se trató de la importancia sobre la divulgación de las mismas. El acto contó entre los ponentes con José Balaca, director de Tecnalia... ...Javier García Barcina, director de la Unidad de Emprendimiento de Beas... ...Carlos Vázquez, responsable de Producto Moyo Networks... ...y Daniel Martínez de Dios, CEO de IMT Cloud. Y nosotros lo que hacemos es dotar de, de seguridad a estas comunicaciones... Wi-Fi es una tecnología muy extendida, pero también es muy vulnerable. Y bueno, estamos aquí colaborando con IMT Lazarus, Ellos es una empresa de software que utiliza las variables de nuestro sistema, ellos hacen llamadas a nuestro sistema para saber cuántos dispositivos hay, dónde están, y con eso hacen un software de valor añadido para, para terceros. En concreto, estamos colaborando mucho en el sector educativo. Aprovechamos el espacio que nos ofrecieron para presentar el producto sobre gestión global en movilidad IMT Lazarus. Mostramos ejemplos de implantación en diversos sectores de actividad, tanto en la empresa como en educación. Una excelente oportunidad para definir ideas de colaboración y para resolver dudas sobre lo que nos plantea el futuro en la movilidad. Entre el público asistente acudieron tanto responsables de infraestructura tecnológica como de desarrollo de negocio. Muchos de los asistentes aprovecharon su oportunidad en un ambiente cercano y distendido para resolver dudas actuales sobre el impacto y responsabilidad de las tecnologías aplicadas. Además, cada ponente realizó un análisis de la situación actual aportando un punto de vista para un futuro donde la integración tecnológica es una realidad cada vez más cercana.